El pasado 8 de marzo, el movimiento feminista logró movilizar a cientos de miles de mujeres en la huelga feminista. En Torrejón, por primera vez, la Plaza Mayor se llenó de mujeres que alzaron su voz y sus reivindicaciones se escucharon en la puerta del Ayuntamiento. En Podemos nos ha parecido importante la formación, las charlas y debates y todo el aprendizaje de empoderamiento de las mujeres. Hemos dado charlas sobre deconstrucción de masculinidades, contra violencias machistas, sobre la historia del feminismo, de feminismo islámico y sobre mujer gitana. También hemos buscado fórmulas diferentes para llegar a la conciencia de la gente, con obras de teatro que hablan sobre los problemas reales de las mujeres. Y nos emocionamos con Pamela Valenciano y su monólogo No solo duelen los golpes. En cuanto a las instituciones, nuestros representantes han salido a las puertas del ayuntamiento a modo de denuncia con cada uno de los asesinatos machistas. Todos los años hemos apoyado la firma de la declaración institucional de todos los partidos, apoyando al 8 de marzo y al 25 de noviembre. Cuando no hemos conseguido el consenso, hemos presentado nuestras propias mociones. El dinero que el PP de Torrejón ha presupuestado contra la violencia machista es totalmente insuficiente. Hemos propuesto que se multiplique por 10 en este ejercicio. Por ejemplo, para tener un parque de viviendas para víctimas de violencias machistas. Este año las mujeres volveremos a salir a las calles el 8 de marzo. Desde Podemos Torrejón trabajamos para conseguir una ciudad más feminista.